Una anécdota con, con Elvin Martín, ¿te acuerdas cuando él vivía en La Sánchez? Porque ahí se pegó. Pues yo vivía en una vecindad ahí en la Ribera de Jaya y ahí le vendieron un camión, un camión grande, desde de su es Paidú. Y él se voló por la vecindad, por el patio de la vecindad y lo estábamos esperando porque en ese tiempo había una fiebre. Yo estaba carajito, él tiene una cola, me acuerdo una, yo. Una y, media todo cola. Mundo, y todo el mundo esperando el camarón, no, que viene el camarón. Pues vivía ahí mismo, pero ya cuando eso estaba empezando su apogeo y se voló la pared, loco, por, por, por atrás de una, de una vecindad allá en la Ribera de Halley se apareció. Y ahí me acuerdo yo que vi yo el Camarón, carajito, carajito, estaba yo. Y yo, pues, el este, y, y Camarón. Sí, eh? él cantaba mucho en la piscina de Tim Pool. Oye. Ahí cantaba. Cuando ahí ese lo... vivía en la Sánchez, el Camarón, la Sánchez arriba, cuando ¿Eh? eso todavía estaba, ahí estaba pues... empezando. Claro. Y mira qué leyenda. Mira, ahí yo lo iba a ver y lo ponían gratis los domingos. Y mira qué, qué leyenda el, el Camarón uh, ahora. Yo, yo me iba con un amigo mío que si me daban permiso. Era más grande que yo. y Ya tú sabes, esa piscina grandísima, que no había piscina en los alrededores, porque sí, ahora sí. en todos lados hay una la piscina. O sea, o sea, o sea, o sea, Pero antes esa piscina daba la para, venían de Nagua, de todos los lados. <risa> Hay no, mucho, y, y era demasiado Tú sabes graves? que hay muchos establecimientos que han desaparecido, que en un momento fueron hey, épicos. También podemos hacer ese tema aquí ahora. El caso de Yudul, por ejemplo. Sí, los sitios... Yudul. la Huira. El título es los sitios viejos que no están. ya. Con fotos, que hay que buscarlo con fotos. No, no, no, peor. no, pero lo pero hacemos ahora mismo. Sí, claro. 809-725-0505. Qué lugar que era muy popular desapareció. Que han desaparecido... Este, la Tambora. La guira, yo nunca fui a la Tambora, fui a la Guira. guira Dari Yankee vino a la Guira una vez. Dari Yankee. Nadie le hizo caso. Oh, yeah. En ese, tiempo, en ese pues tiempo, yo fui a verlo. Dari Yankee. ¿Cuándo comenzaba? Cuando comenzaba, estaba con playero con el bocito. Yudú, que ya. Es, que cambió, todo el mundo no. en la casa o, otra vez. Sí, en <risa> ese tiempo. Otro que desapareció, que era muy popular ante élite, aquí en el frente. Oiga, no que no, porque tú le de ahí, Rafaelito, no me a decir que no. Elite Café en el frente de aquí, de Telenor, ah, no, que era con muchas columnas, que ahí se hacían los pari antes y la oye. cosa. Sí. Sí. O, o, no, otro en la libertad también. Espérate, otro en la... <risa> RH en la libertad. Uh -huh. Casi con ingeniero. Hay 809-725-0505. Chequé en el teléfono. Los sitios de diversión, los sitios de juntadera aquí que existían en los años 80, 90, y 2000. Y 2000. ¡Claro! de 2000. Hello, buenas. Hello. te falta? El panal. El panal. Creen en la libertad. El panal. El Sánchez Duarte. El panal. Sí, así es. Bien. El panal ahí quedaba. en El Sánchez Duarte. Yo recuerdo. Manito, atrás quedaba el panal. Aquí, donde quedaba Deluxe también. Ah, sí. Ese es el que estaba en la libertad. El Sánchez Duarte, el Colegio Santa Rosa. Exactamente. Deluxe. El panal antes, pero no estaba nacido. Antes de Deluxe. No, y después de luz fue un fracaso, no, ahí, ahí estaba descontrol. No. Eso era, oh, ahí, o sea, lo, ahí se conocían Corrió el Puente. No, no, no. Después de luz había una discoteca que se llamaba Descontrol, duró mucho tiempo pegado en ese tiempo. Claro, manito. Hello, no, buenas. Bueno, Neto, bendiciones. Hey. Hermano, buenas tardes. Angel, Angel. Engelizado, saludos, ¿cómo estás eh, tú? Eh, no es, no es, eh, Lizardo, está eh, eh, al tío. Empezar para Villalona y gasoy, gasoy, gasolina. Gracias, sí, gasolina, gracias. Gasolina. Ahí está, tío. tío. Dile que yo pasé por allá a gasol y no me... No lo conocí, pero me entiendes nada. No es alguien contigo, siempre, siempre tiene un misterio. Neto, a, Pimentel está vestido de gloria. Dígame. Para el domingo, premio nacional tocó Pimentel. Es verdad, ¿con qué? Manuel Mora, de directora de Premio Nacional. Ey, ey, verdad, verdad. Hombre duro, viene personalidad para Pimentel. Vamos para allá, pa allá, familia. Vamos para pues el, el domingo. El domingo. El domingo, es después de las 10 de la mañana. Ah, pues estaremos Esta por allá. Es la cancha serie 57. Estaremos por allá el domingo. Y por, uh -huh. y por otro lado, un día como en Pimentel, empezaba la patronal el 15. Y no. había mucha actividad, palo en cebao, había mucho frise, mucha gente que tarima. Pero no se logró lo que uno quería para ver si usted motivaba y hablaba con la persona del síndico, a ver si lo llevaban para allá, pero no hay patronal en Pimentel. Ok, ok, un saludo a nuestro hermano. Síndico, el, síndico Pimentel, el, el, el síndico de Pimentel, mi amigo, se me escapa el nombre ahora mismo, pero es mío, el de Pimentel. No Está ahí el ya usted ideal. sabe si Neto va, bueno, yo voy allá. Mira, eh, otro sitio que... De los 80, 90, ya hay 2000, era el dogado. El dogao sí. también. Son es las cosas de Margarita más duro esos tiempos sí. de mi madre. Sí. Que sí. se escapaba. Y también y del Capacito, los muchachos que de seguro estarán viendo este programa, en el Capacito había un bar donde, donde antes estaba. Lo, primero estaba la peluquería mascorizana y después entonces la compraventa Félix, que se mudó. Entonces, antes de todo eso, había un bar ahí en la. En la en la sí. Colón con Inve, no me recuerdo el nombre, pero yo soy. 809-725-0505. Interactúe con nosotros jueves de TVT. Esos sí. negocios, esos lugares muy populares en San Francisco. Populares. Que sí. ya no existen. Que ya desaparecieron, Correcto. pero que También quedan en los ahí corazones. Ahí mismo quedaba deluxe en el panal. Hello, buena. Hello, hello. buena. Sí. Oh, eh, ¿Tú llegaste a Rocitafé? ¿A ¿A dónde? Hello. Rosica Café, Rosy Café. café. Rosica café, sí. café, yo le escuché, pero nunca fui. Rosica Café es de, de, claro, de Rosy Hierro. Eso era en la San Francisco con Riva, la San Francisco con Riva. San Francisco de los de, de, de familia Hierro, ¿no es? Sí. Y el negocio es que dijo el muchacho, en la. donde estaba la peluquería, era la baratona, y la baratona. La baratona. La baratona, sí. sí. La, el Inver con con. Claro que sí. Colombia. Sí. Sí. Muchas mucha gracias. Época soy yo. Sí, muchas gracias, pues a más 725 0505 interactúe con nosotros. Esos lugares, esos negocios que épico. Épico de esa que época. Que los corazones de la gente, sí, que la gente que se no recuerda sí. todavía Pisantini. Ay. <risa> ¿Eh, ¿Tú te acuerdas <risa> de eso? No, yo no me acuerdo de nada. Lo buenas. <risa> Hello. Bueno, se fue. ahí. Hello. No, por el Pisatini lo que hey. se jugó, señores. No, el Pisatini. No, los domingos. Ay. No cabía un mandado no, en el señores, parque. Señores, lo Ese que generación era, y, yo no me acuerdo, Señores, yo no con estaba el parque, con el con el lado bon que todavía está ahí. Y Pisatini. Y al lado entonces el viejo búfalo. Que ay, está ahí, ay, señores. Ay, eso ay, era ay, los domingos. Ay. Fuleta, Pisatini había esos motores que uno se montaba. ¡Uah! Con una pantalla que Nada, no había en parte. De... otro sitio de diversión que yo sé que es algo, algo de la historia, el cine Carmelita. O sea, sí también el, cine y Carmelita. el otro cine que estaba en el centro, había otro que estaba en el, ¿El centro. cine Peraba. El es cine es el Carmelita era más picante, ¿dí? que me, me dicen a mí. Mm, que sí, era picante. Ahí... Es una pena que hayan derrumbado ¿Eh? el cine Carmelita. 809-725-0505, el, el cine Carmelita, dije que era picante. Era picante. Man. Bueno. En el cineperavia estaban los, los, los, las películas mexicanas que llegaron aquí. A eh, sí. Sí. Por ahí pasaron. las la, buenas. Sí, buena. sí, buenas. Sí, a su orden. ¿Usted se acuerda de Boggy? De Boggy. Boggy. Eh, Boggy donde venían los artistas. Eh, ah, eh, cuando venían artistas extranjeros y de aquí también Boggy. Ahí, eso en la Frank Grullón, allá abajo. Uh, Al lado, eh, cerca le queda la antena. De, de claro, por sí, ahí Sí, sí, sí Sí, Boggy El Boggy hey. sí, que, que ahora es Creo que un lugar un tallero, de carros, un sí, taller, Un taller sí. de carros Sí, el Boggy Boggy ¿no? en esos tiempos Traían al Zafiro Traían a Antonio Rosario sí. Los hijos del rey todos esos merengues Fue un merengue ahí De, de esa gente sí. De sí. Zafiro Que todavía <risa> Que todavía está ahí El, el letrero Lo dice Boggy sí, Yo siempre me preguntaba ¿Qué decía ahí? ¿Qué sí, era eso? Sí, pero que lo, lo dice Calonado sí, sí, sí Que lo hicieron con el cemento Y, y se ha quedado ahí Boggy Ahí era que margara Dejaba las zapatillas. <risa> no se sabe ni qué. Si fue ahí tiempos. que yo salí en esos tiempos. En esos sabes. tiempos. Y <risa> hacía su vuelta y su cosa. Sí, sí. Claro. Otra discoteca también. Eh, aquí había Casa Verde. ay, ay. Ay. <risa> No se puede hablar mucho de eso. ¿no? De <risa> ese lugar. Oye, 7972505050 Casa Verde. Que que estaba ahí en la era la a la avenida Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán sale domingo. Como que va para los aguayos. Sí, estaba ahí, hasta. Claro ¿Qué hacían hasta, ahí Via Hasta el 2010, creo. Eh eh No, no, así la casa. Con canción. perdón, aquí está el compañero Mable escribiéndole que que a, al pastor que esté atento con lo TVT que le escribió a Rafaelito. Y Rafaelito diga que está libre. Entonces, pastor, te activa con los TVTA y te mandan a decir por el grupo, que lo abrí ahora, dos semanas sin abrirlo y lo abrí <risa> para eso. <risa> <risa> Señores, Casa Verde, la 809 725 05 A mí, 5, a mí me 5. contaron unos cuentos de Casa verde, que mejor no lo digo aquí, porque si no, sí, ni el legado se, se queda aquí. <risa> a, a, había uno que era uno paragüita, mm. me parece aquí en San Francisco, no me llega. Ahora mismo, pero era de esos tiempos. La, la gente se metía a los paraguas a compartir. Mm. En esos tiempos, en eso gente tiempo. la gente da más crítica lo ahora. Mm. No, la, de ahora. no hacía lugares. discoteca Que ya no están, que ya pero no quedaron existe, en la memoria eh. los TBT. 809-725-0505 el establo. Es lo bueno. Buena, la tambora y la. Ah, la tambora. Y el otro, el, por otro lado, no le no, no, no es Abreu, el chilico Pimentel. No le abre Ay, eh, no era Abreu, sí. Eh, a nosotros un saludo. Pero, eh, Julio César, por allá en Pimentel no había una discoteca por, a, por allá, famosa, que o, no sé si estará abierta, cuéntenos. Ya se fue, se fue, se fue, bueno, se fue pero yo había, en había, lugares, eh, yo había más lugares, había más lugares, estaba uno compraba hijo. la pizza 90 pesos. Oye. Don Victoriano. Wow. Eso, eso quedaba ahí en la Castillo. Eh, en la Castillo con calle La Cruz, cerca de, de, del supermercado que está por ahí. En la, casti en la Castillo con la Cruz. No están es? los chinos ahora. Pero hace que el mercado, entre el mercado y el centro. Sí, sí. Ahí, Don sí, Julio, una barra en el mercado ahora, también, sí, en la famosa que barra. Ahora es el abejero, así sí, es. Sí, la sí, famosa sí. barra del mercado, que no sé escucha, si eso le escucha, le escucha, La flecha. Ay, Dios mío. <ríe> Santísimo. Viste <ríe> el valle, cuando no había ni una casa. Quedaba un sitio. <risa> <Eso> sí, <risa> que es se Carrandales, llamaba, le dicen esos sitios. Se llamaba ¿sí? La Flecha. Carrandales. Y esos son cuando son Mira, vainas de bajo mundo. <risa> ya yéndonos un poquito más atrás del tiempo, en Pizzacostura hubo varios sitios de, de, de diversión. eh, En, sí, en Pizzacostura, sí. hay que no llame También de Había otro que no, eh, no es muy viejo: Tequila Sunrise. Ay, sí, allá abajo. salida de la salida Santo Domingo, Tequila Sonroy, no no los primeros negocios ya que era un caguas también. Sí. Y tenían un grupo carnavalesco, Los Diablos de Tequila. Sí, se no Que Yo creo que las primeras fiestas con DJ se hicieron allá. Sí. Lufero Café. Ah, claro. Lufero Café. Y eso, oye, eso no está, Lufero Café. No. no. ¡Eh! una leyenda, 809-725-0505. Eh, ahí está en esos tiempos de Lufero Café. Ahí, anima, ahí comenzaron DJ con CD. Sí. Lu, Lufero Café. No diga cómo no, algo ya ahora. Más, más electrónico ya en Lufero Café. Algo que debería de hacer un tvt y no ha desaparecido, sigue vigente. Hola, buenas. bueno sí, buenas. Sí. usted se acuerda, el Paragón. El Paragón, el Paragón. No, no. Yo, yo lo he escuchado mental, sí. Vamos no, a ver, ¿dónde no. queda ubicado? También había en el mercado, el eh, cerca, ¿no? Algo que, que todavía está vigente es el, el Melania, donde hacen la crema. Que la está crema vigente adiós, eso todavía. Y, y buena Entonces, que la hace Hay hacen. que pasar por allá. Sí. sí. Hay que, ah, ya, ya por no, me, no me ha to, no tocado. Tengo que pasar por Hello, allá Y lo buenas. Buenas, Pomela. Sí. Amor, dame ese tu reencuentro. Boggy era una cosa tan bella que tú ibas de matine de las dos de la tarde hasta la que tú quisieras. Y Yudul era otro sitio. Excelente, excelente. Toda esa cultura se ha perdido en King Macori. Porque era tan bello. Yo gocé todo ese tiempo. No se peleaba, no por nada, no se mataba a nadie. Tú entrabas desde las 2 de la tarde hasta que tú quisieras. Y un servicio valía 14 pesos. Romo, refresco. 14 ey. pesos valía. Oye, ¿De dónde tú? no habla? De los chiris. Ah, <risa> no, de No, ahí te bajaban a hacer sus fiestas. Oye, 14 pesos y ahora es con 5 mil y 6 mil pesos que tú tienes que explotar la. la, la 5 mil pesos, 5 mil pesos en la cena, me llamo de un corillo. <risa>